¿Hola? Sí. Sí. A ¿Cómo andás? No. No me digas. No, bueno, entonces. Bueno. A ver, espera. Eh, espera un poquito. Espera un poquito. Escuchame lo que yo te voy a decir. A ver. Sonia, mirá, yo te explico una cosa. ¿Tú tranquila dentro de todo lo posible? ¿Sí? Yo ahora estoy yendo a la casa de una amiga, sí. ¿te acordás que yo te comenté que tengo una amiga activista que es abogada y sabe cómo manejar todas estas situaciones? Bueno, cosa de que vos cuando vayas y te presentes en la audiencia puedas estar más fuerte. Vos tenés todo preparado ahí, el bolso. Los nenes contigo también, ¿sí? Contigo, un listo, ¿sí? Dale, dale. Bueno, yo me te voy a cortar ahora porque ya llegué y me está esperando sí. ella, ¿sí? Dale, dale. Bueno, un beso. Cuídate mucho, ¿sí? Por favor, cuídate mucho. Dale, gracias. Besote, besote. Chao, chao.